Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado... La capital de los Sirios. hoy yeah! ¡Oh, Sale más como orgamo bro. Sí. <risa> Oiga, eh, sin antes eh, no mencionar a...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 Ah, se viene un alza en Amazon. Sí pues. Así que los que tenemos Roland... <risa> ajá, ajá. Sí pues. También un saludo para Roland ahí que estuvo en el partido de la gato con el Colo. Y sufrió ese gol en el último minuto. Sí pues. Le habrá pegado la pata de la raja a Miguelito, ¿no? <risa> Yo creo que ese sí. <risa> sí. Ojalá por mal portado. Claro. <risa> Oiga, profe, pero tenemos nuestra querida y linda sección. Que dice? Dígalo bien fuerte. Pero ¿cómo tan weón? Exactamente, vos, pues, profe. Oiga, eh, anda, Luisito Comunica acá en eh, Chile, pues. ¿Y Luisito Comunica, el weón? Sí, pues. Vino a, a, a. ¿Cómo se llama? A la moneda, ¿ya? Porque como es la nueva Caracas, el weón que se quiere comprar una casa. <risa> se está anticipando. Se está anticipando el weón. <risa> Así que anda, anda tasando. Oye, Estebón ah. compró eh, una casa en, en Venezuela ¿Mm? En una zona que es como podríamos decir Algarrobo de acá, de, de Chile Claro Y la compró en algo de mil dólares Sí, pues sí, fue ultra, el, mega ultra mega barata Ultra mega barata y parece que venía a mojarla Sí, venía con todo Sí, pues Viva el socialismo. Claro. Oiga <risa> okay, y a raíz de eso vamos a leer una noticia, sí, pero también como tan buena. Es un poquito antigua, pero tiene que ver con Luisito y algunos otros eh, youtubers. ¿eh? Porque una senadora colombiana confunda varios youtubers con guerrilleros de la FARC. <risa> <risa> María Fernanda Cabal, senadora de Colombia, publicó en Twitter una foto en que salían, entre otros, el youtuber español Auron Play. ¿Usted lo cacha esa, no? Sí. Con un rótulo que ponía guerrilleros de la FARC buscados por la policía boliviana. ¡Ay, boliviana más <risas> sí. encima! -tien ¿Tiene que claro, man, sí. con los bolivianos? Bueno. No, sí, qué mierda. Man. Dice, María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia, ha publicado un tweet en que confunde a varios youtubers con supuestos guerrilleros de la FARC. Entre ellos está el célebre creador de Auron Play, eh, que ha dado eh, cuenta del hecho... Es sus redes sociales. Eh, dice el terrorismo transnacional promovido por el Foro de Sao Paulo, escribía la senadora en un montaje en el que aparecían los, los youtubers. Luisito Comunica, de México, Germán eh, juega de Chile. Sí, está Germán en medio. Aparece en una foto y luego pareciera que estuviera eh, el cuarto de medio. Tibala. No, échale gotibalas. A ver, mira la foto. Dros Rosnak de Argentina, ¿ves? tiene cara de Sí, de guerrillero. Y bueno, que ese güey es colombiano. No, venezolano, eh, es venezolano, sí, sí venezolano. lleva mucho tiempo. Ya, pero claro. sí, en la foto que sale sale como <risa> como todo un claro. malote. Y ahora un play de España, con un rótulo en el que pone guerrilleros de la FARC buscados por la policía boliviana y fotos de cada uno de ellos. Dice la representante, ha borrado la publicación minutos después de darse cuenta de que era un bulo, pero la mofa se ha extendido por la red social y no ha tardado en hacerse viral. Después de pedir eh, disculpas, eh, ha dicho que ha recibido la noticia junto a otras que son veraces. Cabal es politóloga y fue elegida representante de la Cámara Baja de Colombia en 2014. Eh, después resultó ser elegida para el Senado en eh, la lista cerrada y eh, dice... Ah, causó polémica porque cuando murió Gabriel García Márquez, eh, publicó también una foto en la que salía el escritor junto a Fidel Castro y escribió, pronto estarán juntos en el infierno yeah. <risa> <Sí>. <risa> según publicó el medio digital colombiano el tiempo <risa> es de armas todas esta mujer Sí. es pato sí, sí. no, seco se la cree toda lo más probable es que haya compartido la foto de Jordi el niño boya diciendo que era un médico que había muerto en Ucrania o que había muerto por el bicho o que había muerto <risa> claro, o Mía Califa, que era una empresa y... Claro, un estudiante de escasos recursos, una refugiada claro. árabe, o el pelado de bracers que era un científico que está luchando por, por, por una nueva vacuna contra el coronavirus. Sí, no, había cachado que decía contra el cárcel, como un loco era pelado. Yo no quiero que me vacune ese así. No, yo creo que nadie quiere que lo vacune el pelado de Bracers. No, pues nada Oh, no. pero tenéis que, no sé, vos si A ver, si soy autoridad Verifica la noticia Verifica por... la bueno. Ah, perdón, perdón, perdón <ríe> se, se me pasó Eso Se me pasó, perdón, <ríe> sorry, sorry La piedra era así de grande Claro <ríe> Oiga, No, pero si lo la vio bueno que... lleno y se volvió con los <ríe> Claro <ríe> Pudimos ver chancho en piedra ahí en <ríe> Claro <ríe> Uy, en verdad se lo ganó Sí, se lo ganó ¿En? Se lo ganó Sí Oiga y tenemos otra noticia que no la dijimos en los titulares pero venimos por partida triple en este como tan bueno. Oh sí, sí pues porque también tenemos otras noticias relacionadas con Colombia en este caso. ¿ya? Sí sí Colombia sí sí Caribe. Sí pues oiga con razón estos buenos se vienen se vienen para acá al leer esta noticia aquí van a cachar. Sí. Dice eh, Confusión Viral, cantante mexicana, recibió 4 mil pesos colombianos y creyó que eran una fortuna. <risa> pobrecita, Aquí vamos a dar el contexto después. Pobrecita. Dice Rubi Estefanía, una cantante mexicana que vive en la ciudad de, de Mazatlán e interpreta melodías para los turistas, se hizo viral por su entusiasmo al haber recibido una supuesta gran suma de dinero, que al final de cuentas no era más que un dólar. Oh, oh, oh. <risa> Dice, dedicada a cantar en las playas para los turistas, la mexicana recibió una oferta que captó su atención. Desde una de las mesas le entregaron mil pesos colombianos por su labor. ¡Wow! ¡Wow! Estaba tan emocionada que yo seguí cantando Dijo la joven que aclaró que si bien sabía que los billetes que había recibido no valían lo mismo Jamás, jamás imaginó que hubiese una diferencia tan grande <ríe> En México... 4 mil pesos equivalen a 198 dólares. Estaba hablando de pesos mexicanos. Sí. Y a más de 750 mil pesos colombianos. Una diferencia bastante significativa con los 4 mil pesos colombianos que finalmente recibió. En efecto, los 4 mil pesos colombianos tienen en realidad un valor equivalente a 24 pesos mexicanos o tan solo un dólar estadounidense. Oh, por menos de lucas se quedó cantando y cantando y cantando. Oiga, menos mal que no lo prestó. Profe, ¿se imagina? Oh. Después se siente usada. Claro. Dice en definitiva Lo que hubiese sido Un día de buenas ganancias Para la joven Terminó siendo poco provechoso Pues su confusión Impidió que siguiera Cantando a otras personas <risa> Finalmente La mexicana Tomó su eh, Tomó su Equivocación con gracia Y destacó el amor Con lo que los artistas Desempeñan Su tarea oh, Sí pero, oh. pero Por último Peca el celular Y ve cuánto es ¿eh, pues sí, <risa> ¿no te cuesta Bajar un conversor De divisa mi sí. Mira Un peso mexicano. Gine... De nuevo un peso mexicano equivale a 41,78 pesos chilenos. Por lo tanto, 4 mil pesos mexicanos, que es lo que ella pensó que podría haber ganado, corresponderían a 167,103 pesos chilenos, que es claro. una cantidad bastante considerable. Le ponle 150 lucas con la diferencia de cambio. Ch, por cantar un ratito. Es que exacto, por eso es su emoción. El problema es que eran pesos colombianos. Menos mal que no le pagaron en bolívares fuertes, porque... <risa> imagínense, oh, me dieron un millón de bolívares ¿sabes qué? voy a, voy a buscar el bolívar a ver, ¿a, a cuánto está? ¿cuántos son mil bolívares? a ver, a ver, a ver yo creo que no alcanza a ser un centavo, profe boliviano un centavo de dólar estoy hablando y, y peso chileno, ni hablarlo sí, es que depende del día, <ríe> depende de la hora también <ríe> bolívar venezolano, a ver, vamos a ver mil. 4.000 mil bolívares? sí existen porque ven, parece que no tiene una moneda de más baja designación. Es que eso es lo que estoy viendo. Y me sale que son más de 7 millones de pesos chilenos. Eso es imposible. Tiene que no, para... imposible. Porque me voy es el tiro que, vaya. Es que parece que no. <risa> no dice introducir sí. valor válido. No, no me da. No, no <risa> a ver. Me voy al tiro para allá. Yo hago la gran Hadweb. ¿eh? A ver. Me voy a lavar a Maduro para allá. A ver. Bolívar fuerte a pesos chilenos A ver. Chan, chan, chan, chan, Uh, uh. El cómputo, ¿cuánto es el cómputo, profe? A ver ¿O no da? ¿No da para comprarse un litro, un litro de aceite? ¡Redoble de tambores ¡Redoble de tambores ¡Tenemos cómputo! ¡Tenemos cómputo! ¡Cuatro mil bolívares! Son 7,62 pesos chilenos <risa> ¡Ah, yo pensé que era menos! ¡Siete <risa> oh, pesitos! No. No, le tenía tanta fe, de verdad Mira, con cinco mil dólares alcanzamos a redondear Para que nos te tomar un pencho. Claro cinco mil bolívares Claro, con cinco mil bolívares, perdón sure. El otro día Un cabro ¿Ah? en el colegio Empezó a... Tenía unos billetes, estaba en el tercer piso Y empezó a tirar billetes para pa el patio Y todos mirando y eran billetes de un bolívar ¿En serio? <ríe> sí, pero de uno <ríe> <risa> ¡Ay, que me dio risa <risa> los mismos cabros decían así: ¡Ah, esa gusta no sirve para nada! <risa> Ni para hacer avioncito. Ni para hacer avioncito. <risa> no, pues porque no los dejan entrar, claro. Oh, oh, los devuelven, oh. ¿no? <risa> bueno, los devuelven. Ah, después la izquierda dice que ya han cargado, claro. <risa> <risa> ¿Y dónde quedaron esos aviones? Claro. Pobre cabra cantó por 800 pesos cuando pensó que eran cambio media. Oye, como le digo, profe, menos mal que la niña es decente, niña de su casa, sí. y, y no se prostituyó. Mira, ¿para qué estamos con cosas, si fuera prostituta, sería más vivida. Bueno, sí, pues, sí, esas sí saben de plata, sí. para andamos con cosas. Sí, sí. ¿Ah? Ha jugado, ya. profe sí. <ríe> todo caso. <ríe> sombrá, sombrá las muchachas, ¿me han contado? Sí, pues Ay, eh. Oye, pero tenemos una tercera noticia Sí, pues, profe Tenemos como tan buen acumulado Claro, ¿Sí? acumulado Como decía mi padre, si volaran, el cielo pasaría nublado Por supuesto Oiga, si viene la lluvia también, ¿eh? Sí, pero se la tocamos después Chao, después la tocamos <ríe> El conductor indolente se atravesó en escena de accidente y pasó por encima del cadáver de la víctima <ríe> <¡Qué weón! ríe> Ay, ay, ay. Ah, está lleno en este mundo, profe. Uh, <risa> Ignoró digo, a los agentes que intentaron detenerlo e incluso casi atropella a dos de ellos. El joven manejaba, y, ah, ahí ah, está toda la explicación, pues, profe. Eso explica muchas cosas. Sí, pues. Dice, un Dice lo siguiente. Ah, léale usted nomás, profe. <coughs> sí, voy yo ahora. Un conductor de 23 años fue arrestado en Florida. No en la Florida, sino que en Florida, Estados Unidos, claro. la que vale. Sí, pues, en esa. <risa> Tras atravesarse en la escena de un accidente de tránsito en el que una mujer murió luego de que su cuerpo quedara dividido en dos. No o sé, a sobrevivir, después claro. de eso. El imprudente pasó por encima del cadáver y lo dejó partido. <risa> y luego intentó darse a la fuga. Tras una persecución de 10 minutos fue capturado. Oye, weón, si te quedo enganchado la parte de abajo del Y Claro. <risa> Sí, por eso lo querían detener sí, ¿Acaso arrastró las seis metros que era lo intentí claro. A ver la cadena de sucesos se originó sobre las 3.30 de la madrugada del 17 de abril del año presente Cuando un hombre que manejaba de forma errática impactó una señal de carretera Atropelló a una mujer de 49 años que en ese momento caminaba al lado de la arteria Y escapó en su vehículo, según la patrulla de carreteras de Florida Como resultado del accidente, la víctima, residente de la ciudad de Dade, al este de Tampa Murió tras quedar cortada en dos mitades oh. Ahora, no sé si le habrá pasado el auto por encima o la señal le pegó y la partió en dos No sé, es que según dónde había quedado atrapado Sí, sí, también Alrededor de una hora después, cuando la autopista se hallaba clausurada por las autoridades Que todavía investigaban en la escena del crimen El joven, el joven Andrew Thomas Comen conducía una camioneta a gran velocidad con dirección al lugar E ignoró las señales de alto que le hacían los agentes y atravesó el lugar si hasta apellido cerveza tiene el huevo. Claro. <risa> en su trayecto casi atropella a dos policías y pasó por encima del cadáver que ella hacía en la pista. Oiga la mala cueva. Inmediatamente después se produjo una persecución que duró 10 minutos, cuando los agentes finalmente lograron detener al joven, y posteriormente ingresarlo en una prisión del Condado Pasco. Crumen fue acusado de Asalto grabado con un vehículo motorizado contra un oficial de la ley. Ya por eso te mamáis como cinco años. Claro. Conducción imprudente, 60 días. Huida, 3 años más. Elusión, un par de meses más. Destrucción de evidencia. <ríe> claro, o sea. si le pasó encima a la vieja. <ríe> claro. Conducción con licencia revocada. Y conducir con niveles de alcohol por encima de lo permitido, entre otros cargos. Y, y que agradezca que también nos lo pusieron en cargo de atropello. Claro, la vieja ya está <risa> muerta. La patrulla de carretera sigue buscando al conductor del primer accidente. Oh, bueno. Ay no, no han encontrado. Uy, oh, más no. encima el otro! Se llevó todas las de perder. Claro, porque se, se lleva la evidencia, toda la cuestión. Oye, oh. que, es que ser. Mira, muy weón primero va a salir curado. Sí. No, sí. pues cabrón. O sea, hay que si usted va a tomar pase las llaves. ¿ah? Sí, pero un weón que se va a manejar. Claro. <risa> era un chito No maneje porque, Algo así Me parece sí, sí, Me acuerdo que había Un chito así Que decía El loco estaba terrible curado Y decía Si va a beber Pase la llave Y después salía así como eh, que el auto chocaba Pero alguien que sepa manejar claro. Chito del happening Sí, pues hay otro también Dicho que es muy cierto Que dice Si usted va a beber O sea Si usted va a conducir No beba porque se le puede dar vuelta al vaso Efectivamente, sí Hay que tener harto cuidado con eso sí. Oye, pero pasar por una cuestión En que estos locos colocan varias líneas De color amarillo para que la gente las vea ¿Mm? O sea, ¿cómo debe haber digo, De curado el loco? O que, está, que se cagaban, no sé, o le están poniendo los cuernos Hoy yo no sé cómo habrá sido la víctima en su vida, pero se habrá merecido todo el doble atropello. O oh, en todo caso. Porque, se ¿Para que andamos cosas? O es muy mala cueva o es karma. ¿Eh? <risa> no, así. Eh, llegaron los familiares así como, ¡ay, está muerta la! ¡Está muerta! Ya, pero por lo menos le dejaron para que se le pueda ver la carita. Bueno. ¡Ay, no <risa> se lo weón. <romponé> <risa> <risa> ah, ¡Hasta cerrado, güey! ¡Oh, con cerrado! <risa> Qué terrible, profe, nosotros nos reímos de estas juegas, pero de verdad, en la, en la práctica debe ser bastante terrible. O sea, estar ahí, obviamente, claro, si, si te toca algún familiar y toda la cuestión, sí, pero es que insólito, güey. Bueno. Sí, pues. Lo bueno es que, bueno, en Estados Unidos son bastante duras las sanciones y este, bueno, se las va a ir esperar, ¿ya? No va no, a ser un, un gran, no va a ser la gran Juni Herrera en ese sentido. No, pa' nada. Pobre ah, cabrón, 23 años y uff, uff, uff. Así que, bueno, eh, le va a tocar durito. Exactamente. Oiga, profe, ya vamos a una pausita. No es por ser descortés, pero eh, la comida de la mañana está empujando a la de la tarde. Entonces, <risa> vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital de los Cines.